Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va la vida? Eh, bueno, por ahí si se si han leído el, la pestaña de que dice Comunidad ¿no? en el canal Bueno, eh, sabrán que estoy un poco enferma Con, con resfrío ¿no? Mal eh, entonces por eso que no he hecho, bueno, lo, los vivos habituales, de hecho aún siento como un poco, todavía como un poco de todo tengo tengo un poco de todo y la, como la voz un poco gastada, <coughs> bueno como, como ustedes eh, habrán leído, ¿no? Este este video, sí, se trata sobre bueno, lo que ha pasado entre Uca Ucrania perdón, y, y Rusia Pero, eh, pero esta vez eh, yo no... Eh, más bien, eh, acá les muestro unas cartas que son preciosas eh, Y más que nada... Eh, si usted quiere saber qué va a pasar eh, en cuanto cuánto tiempo tenemos de esto eh, les voy a dejar en la cajita de descripción algunas algunas algunos algunos youtubers que han hecho videos y, pero al menos yo eh, no no no, no, no me nace eh, al menos como lucre, lucrar al, al respecto eh, para que youtube considere que tenga más horas de, de vista o algo así creo que el, y por ahí el mensaje que les quiero dejar en este video es eh, a ver, yo en, en la interna, no, por supuesto que yo sí he visto que, más o menos cómo, cómo se viene esto, ¿no? Por ahí, si, quien quiera saber, escribe por interno. Pero eh, la idea de este video es decirles que, que esto no, no, es, eh, no, no, no es algo... Eh, que vaya, que sea de, de, de corto alcance, ¿no? Eh, creo que va a demorar más de lo que todo el mundo pensó. Y, a, y acá eh, creo que un poco le, les doy la re reflexión, y es que creo que estamos en, en tiempos en que... ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer realmente por, por esa gente que, que, que está viviendo en, en, el, en el subte, en el metro? Eh, además hace frío. Eh, es invierno. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer por todos esos niños? Eh, por todas esas personas que han, que han perdido la vida por... Un, por eh, una guerra imbécil eh, yo, yo creo que solamente podemos reflexionar al respecto eh, y podemos rezar eh, eh, lo más literalmente que se te ocurra eh, si tú no crees en Dios perfecto supongo que tú amas a alguien aunque sea tu gato, tu perro tu ex ¿no? Y si llamas a alguien, ya, ya hay una conexión. Eh, y, y también eh, le, les invito eh, a que hagan la siguiente meditación, cada vez que puedan. Eh, sobre todo en las noches, eh, porque, bueno, al menos acá en Chile son cinco horas de diferencia. Entonces... Mientras estoy grabando esto, ¿cuántas personas están perdiendo la vida? ¿No? A, a mí me. me comoe muchísimo. Entonces, también los invito a que por ahí se imaginen los momentos más felices de sus vidas. Eh, cuando han sido más felices. Y, y que se imaginen que están llenas de, de personas. Eh, ¿no? eh, con digamos, el estereotipo ruso-ucraniano ¿no? eh, eh, esas personas del subte que uno ve la, eh, en, a, eh, en las noticias eh, soldados e invitarlos a, a esa reunión a ese momento feliz que tuviste y envuélvelos en una hermosa luz violeta para que esto de alguna manera les dé tranquilidad me imagino que hay mucho mucho o sea eh, no me imagino hay miedo ¿sí? eh, y, y, y es muy triste porque eh, también les voy a dejar el link si ustedes por ahí entienden un poco de inglés eh, les voy a dejar el, el discurso del presidente ucraniano cuando los empezaron a, a bombardear que no se dirige eh, eh, que no se dirige a, a su pueblo sino que se dirige también a Rusia a, a, a los rusos, a la gente rusa Ento entonces y en uno de... De, de sus comentarios decía que, claro, que había mu mucho arte, mu mucho artista, mu mucha, y es tan cierto: hace muy poquito que fueron eh, las, olimp las Olimpiadas de Invierno, y por Dios, qué belleza, qué belleza el, el patinaje artístico, ¿no? eh, sea individual, en parejas, que es precioso. La, la capacidad de, de de crear belleza a, a mí me conmueve mucho eh, hay, hay este hay un tipo que yo así eh, de verdad que yo lo admiro mucho a él eh, no sé que, que por ahí él puede ser que tenga cierta eh, sea partidario de Putin eh, pero porque lo tiene tatuado no. estoy hablando de Serge, Serge, Sergei Pul, Pulunin un, el mejor bailarín eh, yo creo que eh, no sé de, que, que yo he visto ¿no? desde, desde Pina y cuando bailó el viral ¿no? de, de la canción de Take, take Me de Church um, wow eh, yo, yo lo veo bailar a él eh, con, con su sus saltos la postura de su su eh, postura eh, de de Wow, es como que el tipo se, se transforma y deja de ser humano y, y en un momento parece este, parece no, que, que se vuelve como un superhéroe de la, de la belleza que hay en el arte en la belleza que, que hay en la música entonces es tan triste que, que justamente que esa área de Europa ¿no? Bielorrusia eh, Ucrania, Rusia misma tienen justamente, son dotados en, en esa belleza y que, y que lo estén pasando tan mal, ¿no? Eh, y ustedes se preguntarán, bueno, eh, un poco y, y, y esto de, de dónde nace, ¿no? A a Pito de qué? y es simple amigos, o simple amigas es simplemente por miedo ¿no? Eh, ¿miedo a qué? a, a que, ok, sí eres el país más grande del planeta felicidades, pero hay muchas partes de, de Rusia en donde la gente no, no vive ¿no? No, no, no está poblado ¿no? entonces, claro eh, es como un poco Creo que, que el, el, el presidente, ¿no? Putin... Eh, m, m, idiota no es. Y aunque no lo crean, es, es un libra. Pero los libras son bastante cardinales, en el sentido que también son bastante cabezotas cuando lo quieren ser. Y... Entonces... Yo creo que, bueno, él la tiene clarísima, que, que un poco se está quedando solo en cuanto al, a que... No tan solo por el tema de la OTAN, ¿no? Porque la condena ha sido mundial. Y por eso que las cosas también no le, no le han funcionado como él pensaba. Eh, porque acá creo que es un... un, un es de nuevo, es como... Okay, o nos dejamos llevar por el miedo sí a que el tipo te, no sé te tire una bomba mundial y hasta acá llegamos como humanidad o nos o no enfrentamos eh, con miedo pero llenos de amor que, que esto va a ser una crisis que ojalá es que nos fortalezca como planeta porque si fuimos lo suficientemente idiotas para no entender eso en una pandemia que a muchos nos cambió la vida ojalá que bueno que esto que es mucho más grave en todos los aspectos porque la pandemia sigue no y la gente está, está en el frío Está, está, está sin alimento está sin agua potable sin poder dar, darse un baño eh, las conexiones de internet están complicadas entonces eh, entonces bueno ojalá es que lo podamos entender como humanidad no que, que tú me dirás bueno pero si yo estoy aquí en Santiago de Chile por ejemplo, ¿Qué me va a importar a mí Que se agarren a trompada U Ucrania y, y Rusia? Bueno, amiga amigo, Si no lo has entendido Desde que Tú puedes ver online Porque a mí me pasó eso Yo vi al, el, La primera explosión Online eh, si tú no has entendido que, que somos, ya, ya no somos países o, o no somos continentes, somos humanidad, porque ya está todo globalizado. O sea, este mismo video lo puede ver una persona que está en Rusia, quizás. no? Eh, si no has entendido eso, es, no sé. Te invito a que te bajes de la nube y que pises la tierra. Y también para ya no dar la, la, la lata tanto, eh, creo que esto también nos demuestra que, eh, o, otra vez, eh, que de las enseñanzas que tenemos que sacar, si no lo sacamos de la pandemia, que lo, saca, eh, que lo saquemos de acá, es que nada lo demos por hecho, ni tu trabajo. ...ni tu relación de pareja... ...nada... ...ni siquiera... Eh, ...la fragilidad de la vida... ...no... Eh, ...es... ...increíble... ...o sea... Eh, en, en, ...en realidad... ...creo que somos la especie más vulnerable de todas... Eh, ...a pesar de que tenemos... ...inteligencia... ...pero nos falta... Inteligencia emocional, el entender que somos uno, indudablemente. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Reza, medita y un poco también sea amable, ¿no? O sea, eh, como lo vuelvo a decir, ¿no? Esto es global, ¿sí? Y si sientes un poco de violencia, bueno acá por ejemplo en Santiago como, como ciudad eh, pero ha, en Chile ha, ha pasado de que, de que es, estamos súper agresivos o sea, eh, tú, tú no o sea, de verdad, tú tienes que esperar el que, que te marque el verde y esperar que todos los autos se paren porque no, no vaya a ser de un imbécil que llega y y se pasa el rojo y te atropelle. de verdad, o sea le comentas algo, algo a una persona en el metro y no. o sea, de verdad eh, no, no, no se sientan críticas eh, es como básicamente esperan que uno sea un robot y uno no es un robot queridos amigos somos seres humanos que sentimos eh, y nos duelen las cosas. Eh, por más que tratemos de ser eh, uh, máquinas, no somos máquinas. Eh, somos, somos seres humanos con sensibilidad, con... Hay tanta belleza en, en el... En el, en el mundo. Eh, de, también la, la, la cultura este, rusa eh, también es muy rica, ¿no? O sea, el, eh, yo, bueno, yo no conozco Rusia, pero por las fotos y un poco la historia, o sea, tienen historias que son de millones, millones de años luz. Eh, entonces me parece increíble que se vuelvan a cometer los mismos errores. Pero eso no nos alerta, ¿no? Que, que somos humanos. Y que nos caemos. Y eh, metemos la pata generalmente más de una vez en el mismo lugar con la misma persona pero eso no te hace menos eso eso es, es lo que significa ser seres humanos eh, así que nada, bueno les, les dejo estas reflexiones eh, Yo, yo uh, depende un poco, depende de cómo esté la cosa. Eh, li literalmente. Dep depende de como cómo esté algunas cosas mías que tengo pendientes. Espero verlos en vivo un poco, un poco charlar, ¿no? Y, y ver eso. Pero eh, les mando mucho amor, mucha energía. Y, bueno, como. Eh, como lo a, hablamos en el otro vivo ¿no? Eh, eh, la historia más triste ¿no? Eh, que hablamos por el, cuál es la historia más triste y creo que damas y caballeros lo que estamos viviendo en estos días por lejos ha sido la historia más triste ever <coughs> eh, y si yo pudiera dedicar una canción Wow. Um, dedicaría un clásico um, no, pero nunca nunca pasemos um, oh, The Beatles um, oh, se me olvidó la canción para varios gustos no sé. um, all, you, all you need is love esa canción eh, también eh, Revolution de los Beatles eh, y bueno para, para los eh, para los que hablamos en español eh, les dejo también Puente de Cerati como dije por ahí creo que, que, que es hora de eh, Usar el amor y crear un puente eh, Y también de su estéreo eh, Terapia de, de amor Intensiva Creo que eso lo necesitamos Estamos en eso Una terapia intensiva de amor Eso es lo que necesitamos Nos vemos pronto Espero eh, Cuídense mucho Y cualquier cosa bueno, ya saben, tienen mi número por en la página. Eh, he tenido el gusto de hablar con muchos de ustedes que, me han eh, que, que por ahí me, me han pedido lecturas privadas. Eh, he tenido el gusto de intercambiar eh, opiniones, bueno, qué sé yo. Eh, así que bueno, espero verlos muy pronto. Cuídense mucho. Chao, chao.